Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar qué son las cookies, para qué sirven y cómo eliminarlas. Bueno, una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor. En este caso del internet y todo esto, el emisor sería la página web que visitamos y el receptor sería el navegador que nosotros usamos para visitar esa página web. El propósito principal de las cookies... Es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web específico De manera que se le puede ofrecer el contenido más apropiado según sus hábitos Lo que esto quiere decir es que las cookies pueden tener una finalidad simple Como saber cuándo fue la última vez que el usuario entró a cierta página web O algo más importante como es guardar todos los artículos puestos en el carrito de compras Una acción que se va guardando en el tiempo real Bueno, hay varios tipos de cookies entre estas están cookies de sesión que tienen un corto tiempo de vida ya que son borradas cuando cierras el navegador persistent cookies o cookies persistentes que se usan para rastrear al usuario guardando información sobre su comportamiento en la página web durante un periodo de tiempo determinado estas pueden ser borradas limpiando los datos del navegador pero algunas tienen una fecha de expiración cookies seguras almacenan información cifrada para evitar que los datos almacenados en estas sean vulnerables a ataques maliciosos de terceros se usan solo en conexiones con el protocolo 443 denominado HTTPS y por último tenemos las cookies zombie son interesantes porque se recrean en sí mismas luego de que son borradas eh, esto lo que quiere decir es que el navegador realmente no tiene ningún poder sobre ellas pero continuarán regenerándose pues se guardan en el dispositivo y no en el navegador Usualmente con la finalidad de que se pueda acceder a ellas Sin importar en qué navegador estemos usando esta página web Bueno, sin más preámbulo vamos a ir a eliminar las cookies Vamos acá en estos tres punticos Vamos a bajar hasta más herramientas Y aquí vamos a darle en borrar datos de navegación Aquí nos va a ir preguntando qué es lo que deseamos eliminar bueno en este caso vamos a eliminar las cookies de todos los sitios web entonces vamos a darle no en última hora sino desde siempre y si quieren eliminar las imágenes del caché también del historial nos salen borrar datos Y listo, ya se nos han borrado los datos de navegación, que es la caché y las cookies. Esto es todo por hoy, espero les guste, les sirva y no olviden compartir y suscribirse. Si tienen alguna duda comenten acá abajo, estaré muy pendiente y gracias. Bueno, y voy a mandar un saludo para Juan Fernando Álvarez Helada, gracias por tu apoyo.